En el vocabulario chino no existe la palabra calorías, así es que saquemos de una vez del camino que la población china se cuida en no comer muchas calorías. Sin embargo, es cierto que para los asiáticos y especialmente para la cultura china en general, la comida se considera medicina. Y es aquí donde está el secreto de por qué los chinos, a pesar de comer tanto arroz, son delgados. Un secreto que vas a aprender el día de hoy y que tal vez tú puedas empezar a poner en práctica si es que te gusta comer arroz y quieres mantenerte sano y delgado. Tal vez será por algún tema milenario. Qué bonito que sentirte bien, emocionado, con energía y comenzar algo nuevo. Yo estoy súper contento de poder comenzar con todos ustedes que se han suscrito al paquete de citas. Verdaderamente estamos súper contentos en el grupo.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 Las nuevas generaciones han adoptado una forma de comer muy parecida a la de los norteamericanos. Comidas procesadas, llenas de preservantes, aceites vegetales cocidos, harinas y mucha, mucha azúcar. Por eso, para descubrir el antiguo secreto de los chinos, vamos a alejarnos de esta nueva y terrible forma de comer que han adoptado y nos vamos a enfocar en lo tradicional. Pero antes, es importante que aclaremos unos puntos importantes sobre el arroz. El arroz blanco es un alimento refinado alto en carbohidratos, al que se le ha quitado la mayor parte de su fibra. Un alto consumo de carbohidratos refinados se ha relacionado con la obesidad y las enfermedades crónicas. Al arroz blanco se le ha quitado tanto el salvado como el germen nutritivo y en última instancia se le ha quitado todas sus partes nutricionales. Esto se hace generalmente para mejorar su sabor, prolongar su vida útil y mejorar sus cualidades culinarias. Como resultado, las variedades de arroz blanco están casi totalmente compuestas de carbohidratos en forma de almidones o largas cadenas de glucosa conocidas como amilosa, y amilopectina. Diferentes tipos de arroz contienen diferentes cantidades de estos almidones y esto afecta su textura y digestibilidad. El arroz que no se pega después de cocinar es alto en amilosa, mientras que el arroz pegajoso es generalmente alto en amilopectina. Debido a estas variaciones en la composición del almidón, diferentes tipos de arroz pueden tener diferentes efectos sobre la salud y el peso. Por ejemplo, el arroz pegajoso alto en amilopectina del almidón tiene un índice glucémico alto por lo tanto, se digiere rápidamente y puede causar picos de azúcar y picos de insulina en la sangre. Alternativamente, el arroz no pegajoso es alto en amilosa y tiene un índice glucémico bajo, lo que ralentiza la digestión del almidón. Incluso puede contener almidón resistente, que es un tipo de fibra saludable. Por lo tanto, independientemente de si el arroz es blanco o integral, su índice glicémico puede variar de relativamente bajo, alrededor de 43, a muy alto, más de 109. Y esto dependiendo del tipo y la variedad. Curiosamente, un estudio en el Reino Unido que midió la respuesta del IG a 11 tipos diferentes de arroz encontró que el arroz basmati blanco era un alimento de índice glicémico bajo, mientras que otras variedades marrones y blancas se clasificaron como de índice glicémico medio o alto. El arroz es un alimento básico para más de la mitad de la población mundial, especialmente en países de habla hispana. Dale like a este video si en tu país se come mucho arroz. Y también es popular en diferentes países asiáticos como China, Japón, Corea e India. Sin embargo, hay una diferencia marcada entre los niveles de sobrepeso y obesidad entre los países orientales y occidentales que comen arroz. El arroz blanco es la fuente predominante de carbohidratos en estos países. Por ejemplo, los coreanos consumen casi el 40% del consumo total de las calorías provenientes del arroz. En estos países el arroz puede consumirse en un promedio de 20 veces por semana y hasta 6 veces al día. Aún así, el consumo de arroz parece proteger contra el aumento de peso y la hipertensión arterial en estas poblaciones. Y esto se debe a lo que te voy a explicar más adelante. También en la población de ancianos chinos, un patrón dietético alto en arroz y verduras parece ayudar a prevenir el aumento de peso, el aumento de circunferencia de la cintura y la obesidad. Los mismos resultados se encontraron en un estudio que incluyó a más de 200 iraníes con sobrepeso. No se encontró ninguna asociación entre la frecuencia de consumo de arroz blanco y el índice de masa corporal o la grasa del vientre. Sin embargo, como te mencionaba al comienzo del video, esta tendencia puede estar cambiando ya que las dietas en estos países se ven influenciadas por la dieta occidental. De hecho, el número de personas con sobrepeso y obesas se ha disparado en muchos de estos países en los últimos años. Un estudio entre adolescentes iraníes mostró que los que tenían la ingesta más alta de arroz tenían la peor calidad de dieta. Y esto indica que estos adolescentes pueden estar consumiendo arroz con alimentos que las generaciones mayores no comieron. Y esto es lo que potencialmente lleva a un aumento de peso. Ahora quiero que me digas tú en los comentarios con qué combinas el arroz para ver si es una combinación saludable o no. En resumen, parece ser que la ingesta de arroz en sí misma tiene un efecto neutro, al menos en estas poblaciones. Mientras que sus efectos sobre la salud, positivos o negativos, dependen de la dieta general de la persona. Ahora que conoces todo lo que debes saber sobre el arroz, analicemos lo que hacen los chinos. Aparte de la calidad y cantidad de los alimentos, su actitud hacia la comida también influye en su cuerpo. En occidente la comida no es solo una necesidad natural, sino que también es un modo de entretenimiento, de socializar e incluso muchas personas comen para calmar depresión o ansiedad. Esto no quiere decir que a los asiáticos no les guste comer, les encanta la comida como cualquier otra persona, pero realmente ellos utilizan a la comida como un medio para mantenerse vivos y sanos. Como regla general, los asiáticos prefieren comer porciones pequeñas. Les gusta elegir entre una variedad de platos y probar varios de ellos durante la misma comida. Los estudios confirman que incluso una reducción de una pequeña porción puede llevar a una pérdida de peso. Los voluntarios de la Universidad de Cornell comieron porciones reducidas durante el almuerzo, pero continuaron comiendo todo lo que quisieron durante el resto del día. Como resultado, cada uno de ellos perdió 1.1 libras en dos semanas sin cambiar nada más. Este experimento también refutó la creencia de que una persona compensará el déficit de calorías comiendo más, más tarde. Los restaurantes de cocina étnica adaptan sus platos a los gustos de la población local, por lo que puede parecer que sus platos son casi siempre fritos, pero realmente esa no es la verdad. La cocina asiática seguramente sí tiene mucha comida frita, pero ese no es el método más popular de cocción. La mayoría de la comida casera se la cocina al vapor o se hierve. La sopa de miso, el kimchi y el nato de soya. Estos son solo algunos de los alimentos fermentados típicos de Asia. Al ser productos de la lactofermentación, estos alimentos actúan como probióticos naturales. Es bien sabido que su consumo contribuye a la pérdida de peso, especialmente la pérdida de grasa visceral que se acumula alrededor de los órganos abdominales. La cocina asiática es difícil de imaginar sin pescado ni mariscos. Estos contienen ácidos grasos omega-3, que son bien conocidos por sus efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico, vascular y reproductivo. Además, el omega-3 contribuye a la pérdida de peso. Los investigadores llevaron a cabo un experimento de tres semanas que mostró que cuando estaban bajo las mismas condiciones, es decir, restricción de calorías y ejercicio regular, el grupo que recibió las cápsulas de omega 3 perdió 3.3 libras, es decir 1.5 kilogramos, más que aquellos que consumieron el placebo. Como te mencioné anteriormente, los platos asiáticos rara vez se sirven en porciones grandes, pero esto no se aplica para los vegetales especialmente para los vegetales verdes, lo que les brinda gran cantidad de fibra, gran cantidad de nutrientes y se llenan más rápido sin comer muchas calorías. A diferencia de los occidentales, los asiáticos no suelen ingerir su comida con jugos o sodas, sino con té caliente, típicamente té verde. Esto por sí solo reducirá la respuesta de azúcar en la sangre, insulina y ayudará a movilizar tu grasa corporal. En Asia, los dulces y bocadillos a base de arroz, algas y frijoles rojos, así como nueces, semillas y frutas, gozan de una gran popularidad. Estas delicias son sin duda mucho más saludables que las papas fritas, las galletas y los pasteles a los que estamos acostumbrados. Sorprendentemente, este hábito es muy común en la gran mayoría de la población. Incluso los residentes de las grandes ciudades utilizan el transporte público en lugar de los coches. También viven en pequeños apartamentos en áreas donde hay tiendas, lavanderías y otros lugares públicos a poca distancia. Y es por esto que un asiático promedio va a caminar una distancia más larga en un día que un occidental que normalmente se desplaza en coche. La medicina tradicional asiática presta mucha atención a la prevención de enfermedades y busca eliminar la raíz de una enfermedad, mientras que la medicina occidental trabaja principalmente en reducir síntomas por eso que la meditación, el Tai Chi y otras actividades son ampliamente practicadas en Asia para prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades, incluyendo la obesidad y el estrés crónico. Finalmente te quiero compartir un ejercicio muy común que practican. Todo lo que necesitas es una superficie en la que puedas apoyarte y un minuto de tiempo libre. Párate de espaldas a la mesa, endereza los hombros y levanta la barbilla como te lo muestra Lorena. Levanta las manos y empieza a estirarlas alternando la mano derecha y la izquierda. Haz cuatro repeticiones con cada mano. Gira el torso hacia la derecha con los pies en la posición original y toca la mesa con las manos. Repite lo mismo con el lado izquierdo. Haz este ejercicio durante un minuto y empezarás a ver los resultados en tan solo una semana. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres aprender cómo enseñarle a tu cuerpo a quemar grasa sin ejercicio, haz clic aquí.